¿Qué tal rubiqueros Si tenéis un cubo de Rubik desde hace ya bastante tiempo, notaréis que cuesta girar las caras y que hace bastante más ruido que cuando lo comprasteis en un principio. También podéis haber comprado un cubo eh, hace poco y venir mal de fábrica. Entonces es el momento de lubricarlo. El primer paso de todo el proceso es desmontar el cubo por completo. Para ello, en los cubos de la marca Dayan o similares, podemos echar mano de unos tornillos que se encuentran debajo de unas tapas que están en las piezas centrales, en todas las caras. Estos tornillos nos van a servir para aflojar las caras del cubo y que así al desmontarlos sea mucho más fácil hacerlo. Si necesitamos eh, aflojar el cubo porque lo notamos muy duro pues quitamos todas las tapas de las piezas centrales y con un destornillador de estrella del tamaño adecuado vamos aflojando los tornillos. ¿Cómo se hace esto? No se debe aflojar un tornillo tres o cuatro vueltas y cuando notemos que esté el cubo bien en cuanto a presión aflojemos otra cara, porque al hacer eso con todos los tornillos el cubo va a quedar muy holgado. Entonces lo que hay que hacer es aplicar un cuarto de vuelta o media vuelta a cada cara. Entonces aplicamos un cuarto de vuelta o media vuelta aproximadamente y vamos a la siguiente cara. Y así con todas las caras, hasta que ya notemos que el cubo va bastante más suelto. Bueno, una vez que está hecho esto, volvemos a poner... No es necesario, pero podemos poner de nuevo las, las tapas para que así eh, al manejar las piezas y al manejar el cubo sea bastante más fácil. Bien, una vez que tenemos aflojado nuestro cubo, y con las tapas de las piezas centrales puestas para manejarlo más fácilmente, lo que tenemos que hacer es girar una de las caras, 45 grados, hasta que queda de esta manera. Cogemos una de las aristas y, metiendo el dedo por debajo para hacer palanca, tiramos de la arista y, si vemos que no sale con facilidad, hacemos un movimiento de torsión para que salga más fácilmente. Hay que aplicar un poco de fuerza, pero si lo hemos aflojado bien, sale sin problema. Una vez que hemos hecho esto, eh, si el cubo está lo suficientemente aflojado, va a salir el resto de piezas sin demasiado problema, pero para facilitarnos las cosas, la arista que está debajo, es conveniente sacarla. Esta arista que está debajo, la sacamos. Cuando ya hemos quitado estas dos piezas, es mucho más fácil quitar las esquinas y aristas de la cara superior. Vamos girando la cara y sacando el resto de piezas, sin ningún problema. Una vez que hemos hecho esto, podemos hacer exactamente lo mismo con las, con las aristas de la cara intermedia. Y ya no nos cuesta nada, moviendo el cubo, salen el resto de piezas. Aprovechando que tenemos el cubo desmontado, vamos a ver de qué parte se compone este tipo de cubos. Tenemos las, como ya conoceréis, las aristas, las esquinas con tres colores, las aristas tienen dos, y luego el, el corazón del cubo, el centro, con las, las piezas centrales ya enganchadas mediante los tornillos que hemos visto antes. La arista montada tiene dos piezas, se compone de dos piezas, y además tiene una tercera pieza que se llama torpedo, que en los cubos que ya vienen montados de fábrica viene incluido, y en los cubos do it yourself, eh, viene todo por partes y hay gente que comprando esos cubos decide no montarlo ya que sirve para engarzar las piezas pero puede ralentizar el, el cubo de cara a hacer speedcubing o a moverlo de forma rápida. ¿Cómo se monta una arista? Teniendo estas tres piezas se coge el torpedo y una de las otras dos piezas que son iguales, que lo tenemos y se engarza de esta manera tenemos la pieza aquí y se engarza en ese hueco que tenemos. Y luego, con tal de poner la otra parte de la arista y apretando, ya tenemos la arista montada. En cuanto a las esquinas, tiene tres piezas. Aquí, en esta zona, se pueden ver perfectamente la separación entre las tres piezas. ¿Cómo se montan? Tenemos aquí las tres piezas y se enganchan así, dos de ellas. Y la tercera, con un poco más de cuidado, se engancha de la misma manera. Esta puede costar un poco más al principio, pero apretando, igual que antes, ya la tenemos montada. Y finalmente el cubo, el, el centro del cubo, lo tenemos aquí. Aquí podemos ver que hay una pequeña holgura y tirando de los de las piezas centrales podemos ver el tornillo y la acción del muelle. Aquí es cuando cobra sentido el hecho de aflojar el tornillo para separar esta pieza, la pieza central, del núcleo, que es esta piececita de plástico que podemos ver en el centro, del, en el centro de toda esta estructura. Y el tornillo al aflojarlo hace que esta pieza se separe y tenga mucha más holgura el cubo montado.